PRIXLINER saludos cordiales saludos cordiales a todos los PRIXLINER que ven este vídeo estamos en directo. en directo estamos con Sheila que es Sheila. una chica de perú ahora se va a presentar perú, ella que no sabe cómo presentarse y digo mira vamos a empezar el directo ya <risas> porque si no, no empezamos bueno saludo en primer lugar a todos los que veis este vídeo luego os está hablando luis como siempre PRIXLINE emite en directo aquí cada uno da nuestra opinión mi opinión personal en este caso la de Sheila su opinión personal y qué quiero decir, ah, que estoy muy contento que estáis llevando Pre line al siguiente nivel, que estáis empezando a quedar, vamos, hicimos la reunión en Madrid, la hicimos en Buenos Aires y ahora estoy viendo en Telegram que estáis haciendo en todas las ciudades. Me encanta, muy bien. Ya no sé deciros ni dónde son, el que quiera asistir, que se meta en Telegram, que allí están todas las, las reuniones que estáis haciendo, llevando al siguiente nivel. Bueno, que os voy a dejar que Celia se presente. Y estaba pensando ya cómo presentarse y digo, <risa> venga, empezamos el vídeo y ya.. Y ya, y ya te presentas, te dejo con los Prilines, preséntate y luego <risa> hacemos la entrevista y luego preguntáis en el chat los que lo veis en directo y los que no estáis en directo suscribiros que siempre emitimos en directo vale. yo mientras doy difusión en redes sociales <risa> preséntate a los Prilines Sheila Hola chicos Prilines mi nombre es Sheila, bueno tengo aquí 16 años en Madrid actualmente trabajo y bueno pues estaba viendo el tema este de tantos tantas entrevistas que va con los que va lo del, lo del trabajo, lo de inmigración, pues particularmente tengo familia, que está aquí eh, irregularmente, que no tiene papeles, que está pues esperando hacer los papeles por arraigo y todo el tema. Y pues me empapé mucho de, he visto vuestros videos y me he empapado mucho también y bueno pues hablarles un poquito de lo que podría aportar mi granito de arena para esta, para para este vídeo entonces eh, bueno estoy un poco nerviosa ¿eh, no te preocupes no. tú un poco descríbete de ante ellos que si te tengo que dejar hablar y vale. luego si no me regañan que no dejo hablar al niño sí, sí, la sí. protagonista eres tú hoy es tú eres la estrella vale pues qué quieres que diga un ¿un poco mi vida personal? tu vida así rápida que vale, es difícil pues, a veces sí, hombre, en tres minutos deciros sí, actualmente estoy trabajando tengo tres niñas estoy casada y bueno pues ha sido duro salir de la crisis, bueno yo he, tenido, yo he estado aquí en la crisis y ha sido duro salir de la crisis de todas maneras seguimos pero cada vez eh, se está poniendo mejor la situación pero bueno ahí, ahí vamos, yo he visto como repito sus videos, he visto de la gente que recién ha llegado y... Tengo particularmente familia que, que está aquí irregular, que no tiene papeles y que bueno pues está en busca de trabajo, en busca de una oportunidad. Como muchos saben, pues en mi país y en muchos países latinoamericanos, pues hay muchos problemas de... de de inseguridad verdad de inseguridad saludo lo que saludo a todos los que os estáis conectando ahora mismo en directo os resumo Sheila lo que me ha contado antes de emitir ella vino en España vino en el 2004 fue una pionera es de Perú vino en el 2004 a España estuvo aquí muy bien pero vino la crisis del 2008, la crisis de 2008 y en el 2010 ya no aguantó más y se volvió a, sí, volvió a perú allí montó un negocio le iba muy bien pero empezaban las extorsiones sí, sí, sí, sí. y en así. el 2013 se volvió para españa sí, hombre, me volví aquí. y ahora está felizmente trabajando sí. ganando mucho dinero pero también tiene familiares que están irregulares claro. Entonces quiero que nos hable un poquito pues de todo lo que ella quiera y de lo que preguntéis podéis poner preguntas en el chat, ¿vale? Ah, y una cosa importante, Prilín, es eso, tú ayúdame también con el uh -huh. chat. Seila es de Perú y sabe muy bien, a ver, hay un convenio con Chile y con Perú que permiten que ellos puedan trabajar en cualquier trabajo que encuentren aquí haya demanda de ese trabajo no pero lo que sí que hay que hacer es ir al consulado a arreglarlo salvo claro. lo que ya sabéis ¿eh? si alguien te ofrece un contrato de trabajo aquí cuando tú no tienes papeles obviamente tienes, que ir, tienes que ir al consulado a arreglarlo y volver a venir el, el, el consulado de españa en perú. en perú esperar ahí tu contrato de trabajo y luego volver Y, luego y también ahí, en chile aunque bien. hay un convenio especial te quiero decir que eso no nos lo quita nadie verdad no. que es una está muy mal pero eso hasta que no cambien la ley pero que sepáis que también en Chile y Perú también hay que ir al concilio sí. si ya, ya lo saben muy sí bien. hombre es un problema porque imagínate que tengas trabajo aquí te van a, no, ya no. que te van a hacer el, el contrato pues tienes que dejarlo irte y no sabes ni siquiera no, por cuánto sí, tiempo sí, sí, yo que lo tienes que esperar yo digo siempre que parece parece que quieren que gastemos avión Ay, yo creo porque estás aquí te ofrecen un trabajo estás irregular, que tengas que ir a tu país, al consulado uh -huh. de España, arreglarlo para que lo manden aquí. Buah. Pero bueno, eso a día de hoy no lo vamos a cambiar. Luego tiene un dato muy importante, ¿cómo encuentran trabajo los hombres? Si me lo ha desvelado que lo tenemos más difícil, <risa> cuéntaselo tú a ellos. Anda, que si no, no quiero acaparar el vídeo. Sheila tú bueno, eres la invitada. Yo voy a ver lo que preguntan en el chat. Bueno, ahora mismo tengo, bueno... Llegan a 10 los familiares que han, han aprovechado esta oportunidad de la entrada libre de peruanos que hay que saben que están viniendo muchísimos peruanos aquí y tengo particularmente familias que han llegado a mi casa, a casa de familiares y que bueno, gracias a Dios hoy están trabajando y los que no están trabajando pues se buscan de cualquier manera hay un sitio en Plaza Elíptica donde los peruanos se van Ah, bueno, ¿Pero ¿solo peruanos Bueno, de todos las... Y estoy no, hablando de los, hombres. De los, hombres, los hombres. Los hombres, ¿no? Los hombres. Además, Hay más hombres, hombres que mujeres, ¿sí? que mujeres, ¿sí? Prilines, hombres que estéis en Madrid, tomad nota. Explícase. <risa> Se van a Plaza Elíptica fuera del metro ahí se paran mucha, muchos hombres y luego pues vienen gente que yo que sé que son de obra, señores que pintan, que hacen mudanza y tal y piden ahí a gente que dice oye es que necesito uno para una necesito mudanza, necesito un pintor, para necesito una, un pintor. pues pueden conseguir trabajo por tres o cuatro días según lo que, o sea, que lo la que debe ser. Mira, plaza elíptica y desde que se muy, muy temprano. Muy temprano. Eh? Hora, hay que madrugar. Menos, pues sobre, la de estar allí. A la primera hora, a que la plenines, hora que se abre el metro. Pero primera hora, que es las 5, las 6. Hombre, a la hora la que siete. se abre el metro. O sea, a, no seis. a las 6. A, la sí, no a las 6. Bueno, a las 6. Yo no lo sé. Sí. Hombre. Aunque uso el metro, pero. Hombre, yo también uso el metro. O sea, Prilines, los que necesitéis trabajo y seáis hombres, ¿no? Porque allí no van mujeres. Bueno, si hay una mujer pintora, sí. Bueno, sí. Pero mayormente son hombres. Los que seáis hombres y estéis por Madrid o alrededores si queréis trabajar y no tenéis papeles no decimos que lo hagáis en nuestra opinión es lo que vemos opinión, claro, en nuestra sí. opinión bueno, pero si la ha visto eh, sí. que van allí a plaza elíptica a las Hombre, de la mañana y mis primos y, y que primos han van, conseguido algo allí y entonces total que vas allí y te ofreces y entonces vienen sí, los, se acerca la gente y te dicen, oye tal necesito tú, alguien para yo, yo oye, necesito oye alguien que pa... sepa fontanería pues mira yo sé qué alguien que gato, sepa que es gato. esto ya lo vale ya podemos acabar el vídeo ya podemos acabar el vídeo Venga, si quieres añadir algo más y así van a ser más breves los vídeos. Voy a mirar un bueno. poco el chat. ¿Ya con este dato? ¿Ya? La solucionó ha la vida a muchos ¿Qué hombres? Bien, qué bien, Y no solo bueno. de Perú. Bueno, no, que te he visto mucho aconsejo. de Perú, los prilines son de todos sí, los países. De todos los países, incluido Perú. Tema, ¿eh? Oye, que hay reunión ahora en Perú también de prilines. ¿Ah, sí, sí. Ah, ah, que bien. bien. Allí también. Ah, que bien. Claro. Pues, pero mira, yo les aconsejaría a todos los prilines hombres que vienen a trabajar a España que por lo menos traigan algo de algún cursillo de lo que sea. Aquí bastante demandado la, bien, fontanería, la, la fontanería y la, y, la, y la electricidad. Y bueno, ya no te digo lo de eso de la calefacción. También es demanda la calefacción, sí, que sí, es sí, lo de instalador de calefacción. De calefacción y aire acondicionado sí, Sí, bueno que esos gremios queda mucho trabajo, ¿no? Ajá, eso sí. Incluso traerlo, si no sí. tenéis papeles, no decimos que lo hagáis, pero que lo sepáis, que en Plaza Elíptica a las 6 de la mañana sí. es buena. Y de lunes sí. a domingo, de lunes a viernes. ¿o? De lunes a domingo. De lunes a domingo, plaza elíptica, pero el no, no decimos que lo hagáis, ¿eh? pero, es pero dato. bueno, es un lo hemos dato, visto. Hombre, oye, me tienes... No te saldrá un día, pero a los dos ¿Sí? días, si eres constante te saldrá. Claro, algo. Oye, que me tienes que ayudar con el chat, que a no ver. Va a estar... A ver si lo ves, venga, y hacía una pregunta tú y otra yo. Oye, por cierto, Prilines, mientras ella mira lo del chat, lo que estáis escribiendo, las preguntas que tengáis sobre todo esto, ponerlas. escucha que mañana estamos con el letrado, ¿vale? A las 6 de la tarde más o menos hora de Madrid, con Don Alberto. Mira, ahí, espera, que te ayudo para que salga el chat, así entre los dos, mira, ahí tienes todas las preguntas. ¿Tú qué prefieres? ¿Por arriba o por abajo? Pues tú por abajo, bueno, vale por y abajo. yo voy por arriba. Pues tú la que tú quieras leer y la vamos respondiendo. Cualquiera, la que tú elijas. Venga, vamos a responderos las preguntas. Oye, ¿quieres ah, pues añadir algo? Sí, dice esta. Venga, venga, que dice, tú. ¿qué tal? Yo, eh, no sé cómo se llama, Nova, nuevamente, no sé. Sí. Eh, yo iré a Barcelona en cuatro meses. ¿Me recomienda ir con novio o yo primero? Tenemos ambos 29 años. Venga, ¿qué le recomiendas tú a. a Nova, se llama Nova. A Nova, ¿no? ¿no? Bueno, yo particularmente. Tú viniste con marido, ¿no? no no no, no no no no yo vine jovencita la, siete, segunda la segunda vez ya vine casada claro no. cuando ya estuve bueno, ahí en Perú dale a Nova tu consejo yo ya. te aconsejaría Nova o que vengas tú primero o el primero que se si vayan abriendo campo tengas algo por lo menos donde llega bueno si no tienes familia no si tienes familia donde llegar pues mira, yo te diría que se vinieran los dos pero si no tienes familia donde llegar Primero Me que se venga uno y luego, y luego tú le vas abriendo campo y así mejor, le vas no poniendo el nombre, claro. Sí, no. Porque imagínate, de no uno sé, a pero que venga los tera, dos. si vienen los dos se pueden apoyar entre ellos, no sé, eh, Sí, yo. pero también si más llegan difícil, a un sitio no. son más cargados que uno. Claro, claro. Mm. Vale, vale. Sí, sí, tú eres la experta. Oye, y una pregunta. Mm. Tengo una prelina que se llama Silvia, que lleva una semana aquí y es de Perú. Ah, sí, recién llegada. ¿Y qué la aconsejarías? A Silvia y a todos los prilines que, que acaben de llegar. Así, desde tu gran experiencia. Os recuerdo que ella lleva desde el 2013, pero que ya vino en el 2004. Y, y se volvió a Perú en la crisis y volvió a venir. Volvió a venir sí, claro. ¿Qué le recomiendas a un recién llegado? Que a lleva una semana, llegado, dos pues semanas. Eso, paciencia. A una sí, recién llegada una en este caso, porque a los hombres les ha solucionado la vida. Hombre, Plaza elíptica, no. Perilines a las seis. Hombre, joder, ese dato. Uy, perdón, me he dicho un capo, perdón, venga. Venga, ¿qué le recomiendas a Oye, deja, oye, que ahora no puedes estar con eso. No, no, no. Tienes no, que no. estar con el chat. Está con el yo WhatsApp, pero no. No, no, a ver, WhatsApp. A, no. a ver, yo, a ver yo los, le diría. ya has dicho Cintia, Silvia? Sí, Silvia y a todo el que Silvia, lleva aquí que un llega, par de pues semanas. que le Que tenga mucha paciencia, que bueno, que que es difícil al principio llegar a un país donde no conoces donde no sabes eh, dónde estás parado por decirlo así que bueno que seas constante si has venido a trabajar que no tienes la toalla que, que, que la busques y tal lo emocional pues mira cuando uno viene si, solo, deja familia, por ejemplo, si deja familia ahí pues será que te den motivos para que todos los días quieras salir adelante y hombre si vienes mucha gente que viene eh, dejando allí deudas y eso y muchas cosas ¿eh? para venirse aquí, pues nada, que sea constante. Que siempre, siempre, siempre o algo te va a salir, pero siempre tienes que estar buscando, buscando, buscando. Ojo que las mujeres tenemos más oportunidades que los hombres, ¿eh? mira lo Sin que, que, sí, papeles. Sí, siempre lo decimos, pero bueno, con de, insisto con lo de Plaza Elíptica, mira lo que dice Isabel Pérez, hola Seila y Luis, en Perú se convive, ¿cómo hago para sustentar? Una pareja de hecho no registrada para que mi pareja tenga la reagrupación familiar en régimen general para mi hijo y para mí. Saludos. ¿Qué le dirías a Isabel Pérez desde tu conocimiento? ¿Cómo hago para sustentar una pareja de hecho sí. no registrada? No registrada. Se ve que son pareja de hecho en Perú. Pero, acá tiene, pero claro. acá tiene que estar registrada. Es que no puede ser... Pero qué consejo que le yo Ah, lo que yo creo es que tiene que venir aquí y hacerse pareja de hecho aquí. No tiene nada que ver lo de Perú. Vale, o sea que vengan aquí y que se hagan aquí. Ya saben que tienen que tener un año pero mínimo y, de convivencia y, para poder y, y, hacer y pareja de, de Perú, ¿Y no valdría el de Perú? El de Perú no te vale El de Perú no te vale aquí. O sea que tienen que venir aquí, estar un año empadronados juntos y sí. juntos. Y luego juntos. Vale. Ayúdame con las preguntas de chat que nos damos abasto, por fin. Venga, te leo yo otra mientras. Liset. Sí. Mira, Lisette Mosaurieta. Tomás, buenas noches. Soy de Perú. Dentro de cinco meses voy a Madrid. Con mi hija de 14 años. Me llevo a mi hija porque no tengo con quién dejarla. Hay oportunidad para nosotras. Gracias por su respuesta. Liset Mosaurieta, Tomás, que viene de Perú. En cinco meses, a Madrid, con niña de 14 años. ¿Qué consejo le das a tu compatriota? Lo mismo que hace un momento a Cintia. Eh, pero es que viene pues, con su hijo de 14. Eh, si es que viene, si tienes familia. No tiene aquí dónde donde... dejarla, no tiene no, a nadie. Si viene tiene sola, no, no, llegar, mira pues... la pregunta. Viene sola a Madrid y no tiene dónde dejarla allí en Perú. Pues mira, tú, desde sí, tu bien. gran experiencia, gran algo experiencia? la puedes ayudar. Venga, ¿cómo has ayudado a los hombres? Pues mira, yo no quiero desanimarte, pero va a ser muy difícil una. ¿Pero la inseguridad el... de Perú? La... ¿Qué? Bueno, Porque sí, ella claro, huyó sí, de claro. la inseguridad de Perú. Sí, yo le he dicho que no quiero desanimarla, ah, pero venga, que va venga, a ser pues muy animada, difícil. Pues animada. Que aquí hay que ser positiva. Sí, hay que ser muy positiva. Aunque pero... también realista, efectivamente. Okay. Y nos damos nuestra no opinión. La decir... decisión la tomáis vosotros. Claro, no sí. le voy a decir, mira, que si. lo que tú quieras. Va a ser muy difícil porque ya que traes a tu niña hay que buscarle colegio, hay que buscar Pero todos los niños todo? aquí empadronamiento. Te vas al ayuntamiento y te empadronas. Pero quién te ahora, empadrona, los pilines, quién se... te no, Espera, Sheila. los saben empadronarse sin domicilio. Que se puede, ah, bueno, así que sí, son, no ah, ah, no son bueno, muy avanzados. Es pues no sin domicilio. Yo. Ah, muy bien, pues es mira, Es que ahora hay mucho, pero también, ojo, ahora lo de la demanda de alquiler y todo Eso es lo que veo más difícil. Ya no el empadronarte, el. ¿Dónde aconsejarías, mira, un dato, un dato bueno que acabas de tocar, ¿dónde aconsejarías para que se alojara barato? ¿Dentro de Tomadí algún pueblo de Madrid? ¿Tú qué sabes? ¿Tú por pues dónde vives, afuera. si quieres decirlo? O si la, bueno, yo vivo no en el decir. ensanche, pero... ¿Y ahí es caro, y barato. ¿Cuánto vale ahí una casa, un piso, una habitación? ¿En pues, es datos? Por sí. Un piso allí, por sí, por más sí. o menos, está pues unos mil... mil cien euros piso entero tres habitaciones pero se pueden, pueden alquilar las habitaciones para un poco sí pero es que una habitación ahora mismo en esa zona esa zona no pero otros otras zonas fuera de Madrid yo creo que son ¿Tú puedes encontrar barato? hasta ¿Tú conoces alguna barata fuera de Madrid que yo tú conozco que a una, conozca, una amiga sí. mía que vive en seseña que paga 400 ah, ¿no? euros por un piso de tres habitaciones pues ya es la segunda invitada pero, que nos dice seseña Toledo por cierto sí. seseña Toledo ojo pero, pero nos dijo que, tener... que no lo dijéramos porque es que si no iba ir todo el mundo allí ah, iban bueno. a subir los pisos no pero Ojo. Se enseña Toledo Filipe. Sí, pero ojo, hay que tener papeles para alquilar un piso. No, esta chica, Taila, de Brasil, ¿Ah, sí? nos dice que haciendo networking, ¿Ah, sí? que al final por lo menos ella. Ah bueno, a ver, pues si no lo sé, tema nombre, no lo claro, sé no, no, así todo va sumando, es vale, que hace, vale, vale. hacemos, sale, hacemos inteligencia colectiva uh -huh. Lo que no sabe uno lo otro Bueno, no. eso es verdad <risa> Pues mira, <risa> yo también <risa> lo que estoy ha dicho de, plaza de Elíptica Oye, no, no, yo lo, lo de Plaza Elíptica, vamos Los hombres, Plaza Elíptica, Prilines a las 6, ¿no? A las la 6, que es cuando abren meta, bueno, ¿no? Bueno, a la hora que meta? quieran, pero uno, el que madruga Dios le ayuda El que madruga Dios le ayuda, Bueno, Prilines venga, alguna pregunta más y finalizamos Que ya nos van a costar A ver, a ver, que esto se Ana, por fin, que si no la leo yo todas Mira Jimmy Osmar, un saludo mientras la les. Hola, cómo les va, Jimmy Osmar. Estamos aquí. Él está en Perú. Estamos con Seila que también es de Perú, pero es una experta a aquí, viviendo año, en España y, y trabajando. Nunca te ha faltado trabajo, ¿no? La verdad que no. Nunca no, verdad. Me ha jo, nunca me ha faltado trabajo. Quitado. Gracias hoy, a Dios. Hoy digo tacos. Perdón. Hoy he dicho <ríe> ya los tacos. Venga, lee, lee una, pero no sí, vale dice, pero no que la primera que Tengo sale. ocho meses en Prilines, Barcelona, ¿puedo diciendo? pedir asilo humanitario haciendo de Perú? Esta, ¿cómo se llama? Carlos Román, hola, hola Luis, tengo ya ocho meses en Barcelona, ¿puedo pedir asilo humanitario haciendo yo de Perú? Hombre, claro, mi primo, tengo un primo, Gerson esa, que tiene dos años aquí y ha, y ha pedido asilo humanitario. humanitario. Y se sí. lo están tramitando. Sí, lo están tramitando. Ha ido primero, es, tienes que ir a.. Oye, podía venir un día aquí al canal, ¿me puedes convencer? Sí, claro bueno, que sí. Gracias. Pues tienes que ir a Luche, es donde. Bueno, te, te hablo aquí en Madrid, porque de Barcelona no conozco, pero desde luego pero el dato, de Barcelona. El dato es que lo ha pedido, llevando cuánto tiempo. Dos años, lo puedes dos pedir. Dos años. Cuando quieras, quieras? Y siendo de Perú. Cuando quieras, sí. Siendo de Perú, primero te van a dar la carta blanca, luego te dan la roja y con eso, y con ya la son roja. vaya va, va con la roja, con la blanca. No, no, blanca, él recién está... la ha pedido. Y tiene ah, dos años pedir. y lo acaba de pedir. Bueno, o sea que sí puedes, no hay límite para eso. Sí, eso lo saben, sí, es cierto. Venga, otra, pero no vale elegirla. La primera que saca vale, la ley. Vale, vale, vale. Es que, esa es lo que hace la pillina? Se, va, se las va mirando y la que le gusta la ley. Eso que no leo, vale. Hay que leer la primera que saca. No sé Ahora leo. <risa> Venga. Uy, pero es que dice saludos, solamente ponen saludos bueno, aquí. Que no, no vale sé, elegirla. Hola, bueno, tengo un amigo que está legal en España. Eso ayudaría al momento de decir que estaría en su casa pues si te vienes de turista no puedes decir que estás en casa de alguien porque si bueno lo que yo creo eh a ver, sí, siempre es opinión nuestra opinión eso lo sabe la decisión familia, la tomáis vosotros mi familia que ha venido no ha dicho que llegue a mi casa yo le he visto un hotel y ha llegado directamente al hotel con los papeles del hotel y tal porque si dices que llegas a la casa de una familia pues te preguntan los datos y tal te preguntan cosa, más ¿sí? eh, oye más que un hotel estamos perdona, ahora estamos recomendando el bnb o un hostal que es más barato ah hostal eso también yo vale, también hostal, hostal siempre hostal. Bueno, oye y tu he familia mucho... cómo ha hecho para venir así un poco, algo, eso se algún... ha comprado el pasaje me ha preguntado a mí yo le he visto el hotel aquí se lo he gestionado Exacto. y ya está, y, ya está. Ya. y lo que más le miran al entrar es cierto en el aeropuerto es, es lo claro, del, es que eso, tienen eh. que llevar impreso lo de los tab, la lo de la reserva del hotel pagada ¿eh? es lo que te iba a preguntar pagada, pagada ¿no? Pagada. que lo preguntáis mucho pero tiene que estar pagada. pagada eso no quita un truquillo Ajá. que tú le hayas pagado pero hay, hay algunos sitios que te admiten luego cancelarlo. pero luego ya una vez que has pasado, pero lo tienes que haber soltado. Sí, lo tienes que, que haber algunos, soltado. Hay algunos. Hombre, mi Paga familia la... que ha venido así sí. lo ha perdido. O no se perdido. ha ido esos días, se ha ido a disfrutar del hotel que ya está, está pagado estaba, y luego ya. han llegado a casa. Pero vamos, que recuerda. Recomiendas... Bueno, lo tienes que pagar porque es más seguro, vale. porque puede el policía llamar y decir, sí. oye, mira, Ay, sabes que tal, tal, esto. ha llamado a tal, sí, persona a lo mejor una no llaman, pero la ley de Murphy. Basta que no, sí. pero bueno, un buen tip es que sea un hostal que mucho más barato y un buen tip lo sí. que ha dicho, o sea, si las si son mi familia... Pensiones, una, pensiones, una pensión sí, yo les alquilado vale. pensión la también pensión, sí, eh, sí. y te sale por sí, lo 20 y pico días o, o 20 y pico ¿Por euros... ¿Por Más o menos por 25 días. Sí. ¿Por 25 al día? No, por 25, no, una, 21, un... 19, lo que haya, vale, la que oferta haya. que haya. Vale, ¿alguna aplicación recomiendas a los periles? eh Pues yo por, no sé, Booking, siempre Booking. Sí, lo dicen mucho también. Eh, alojamiento barato en Madrid, alojamiento barato en Barcelona, y te sale puff, lo que quieras. Vale, pues mira, eh, yo venga, dice Giovanna Mane, hola, usted, estoy en Alicante y tengo permiso de trabajo, pero hasta ahora no encuentro trabajo. ¿Cómo hacer? Fíjate, fíjate, tiene permiso de ¿Y trabajo y no, no encuentra trabajo. trabajo. Y luego, ¿y de dónde es? Está en Alicante, pero de dónde ya es? No ah, no vale. Ya UBA no lo pone, ya Cuba no lo pone. Pues mira, yo cuando llegué en el 2003, en plena crisis, sí que me valió mucho esta página de Mil Anuncios. Yo, todos los trabajos que he podido conseguir, los he conseguido ahí. Pero tienes que estar pegada al mundo. Tienes que ver cada rato si te sale una oferta una oferta, llamar y estarte ahí, ahí, ahí. Que sí que te sale. ¿Y qué hay más trabajo? ¿Con papeles o sin papeles? ¿O hay igual? ¿Tú qué opinas? Hombre, con papeles. lógicamente, tu Con papeles, con papeles, definitivamente. Pero escucha que yo he visto que hay gente que. El otro día hablaba con Cristina que estaba sin papeles, le preguntaba, ¿no? Y me dice que le tratan bien y le pagan muy bien igual que a los compañeros sí, sin papeles. Y yo, y yo tengo sí, mis primos ¿no? que están trabajando. Que no hay discriminación no, por no, no tener no, no, papeles, que nada. te pagan igual. Que te pagan igual. La igual. Hombre, es no todos, eh. No, no todos. todos. Hay mucha gente que abusa cuando que hablé, no claro, tienes papeles. Pero yo el que la persona pero que, hablé, que él era... me decía que le dice me decía ni lo habría admitido, sino ya. Que me pagan lo mismo que a los compañeros. Pues nada, si quieres añadir algo más y si no, pues ya finalizamos, que tampoco El dato, los datos que has dado son muy buenos. Bueno. Mira lo que dice, por ejemplo, Joan Rambal, le tú una más ahora. Te leo esta, mira, no me dice, tiene. me ha motivado a irme a España, me paso como a la señora. Me regresé a Francia. Cuando la crisis he estado viendo los vídeos y he estado muy instruido, listo para irme. Gracias por los datos. Dice Joan rambal le pasó como a ti, ¿No así? Que, pero él se fue a Francia ah, y ahora quiere volverse. Uh -huh. ¿Qué vaya. le dirías? Que se venga, venga. Está <risa> contenta? Sí contenta. Yo sí estoy contenta. Yo sí estoy contentada. Vamos. A eh, estando Perú extrañaba a Madrid. O sea que sí. yo estoy aquí, y aunque tengo posibilidades de irme a otro sitio, yo creo que no me iría porque Madrid. Vale. Me Mira, Dana Espinoza, la última, porque vale, ya. Vale. Pero es que es, dice: Hola, soy de Perú mm. y quiero irme, pero con mis 21 años y sin tener a nadie, ni cómo empezar, no sé cómo hacer. Dice Dana Espinoza: De Perú, 21 aquí. años, quiere venirse, pero añitos. no tiene a nadie y no sabe cómo hacer. ¿Qué, ¿Qué consejo así, algo rápido que a ti se te ocurra, que te habría gustado que a ti te dijeran? No sé, lo que tú quieras, ella. ¿eh? No sé qué Venga. le puedo decir, es que. No o la, o la dice caso, que se queda allí con claro. la inseguridad, es que a Silvia le preocupó mucho la inseguridad, la inseguridad de Perú y la sí. comprendo uh -huh. Eso lo entiendo pues... es que, claro Es que es entre la espalda y la pared Pero entre una cosa y la otra Es que claro, todo el mundo quiere salir de... de claro, de, de, yo lo entiendo también, de, de, claro, si te país, ponen ahí amenazas uh -huh. Pero... Qué bueno, le dirías es a esta es, chica, hombre, sí, hombre, que está ver, aquí, Dana soy, Espinoza sí, que, Dana. Que, Dana. ¿qué es? Hola Dana, yo de verdad que sería realista Yo es que con 21 añitos, hombre sí, si eres muy echada para adelante, 20 y viajar y tal, pero es que Tendrías que por lo menos tener a alguien que te reciba aquí porque a Hombre, dónde vas si, si, si, eh, Silvia se ha venido sin nadie le, le hemos tenido casi Y se hasta ha pagado claro. el hotel eso y la sí, reserva La reserva y eso. la tenía y, eso, y está ahora buscando claro. Mira sabes lo que ha hecho o se ha buscado un airbnb Que le ha costado 13 euros al día pero ha contratado un mes Pero también puede ser, puedes hacer lo que estabas comentando el otro día en el vídeo Porque claro. que venga por, como voluntario Claro lo que están haciendo como, como estudiante Como voluntario, claro. Como estudiante y pues mira o sí, venir ¿no? y directamente. Que sí, que sí, que sí, claro que, se que venga. Todo el mundo que quiera venir, allí. que se venga. Que, está, se está que bien, te ¿no? digo que soy realista, pero que el que quiera venir, sí. que se venga. Igual puede ir a pedir solo del asilo también. Claro, pero vamos, sí, que hay muchas maneras. Bueno, Prilines, pues eh, venga, venga, lete tú una si quieres. Mira, otra, una de. Venga, la, lee la tú, la, si quieres. Bueno, la que tú quieras, venga. ¿Cuál? Es que no sé. La que tú quieras, si quieres, a te ver, lee una Hola, Luis y Sheila, venga. soy de Perú, tengo la larga duración, pero para traer a mis hijos y a mi pareja, no sé cómo hacer. Nunca nos casamos en Perú, pero convivimos siete años. ¿Alguna información, por favor? Uf. Es que ahí, cariño, no sé qué decirte. Porque si no eres casado, tampoco puedes hacerle reagrupación. Tendrías que estar casado. A tus hijos sí, si son menores. Yo creo que a tus hijos le puedes hacer reagrupación. Pero dices tú que tiene, tiene los papeles, ¿no? Tiene, soy de Perú y Dice, tengo larga duración. No sé qué quiere decir con larga duración. Debe ser la tarjeta de larga duración. De larga duración. ¿A ti no te dieron una de larga duración ¿o? Pues es que era. Sí, era que distinto, era ¿no? Porque distinto. Sí, sí, sí. Dice que se casaron en Perú. ¿Eh? Pero convivimos siete años. Siete años. Pero no, que nunca se casaron en Perú. Ah, Es que no están casados. ¿eh? Y Ella entonces, no puede reagruparles si no están casados. El marido Pérez, claro. tendría que venir como turista. Aquí bueno, estar que un año. Empadronarse. Mira, tendría que venir tu marido como, como turista. turista. Empadronaros juntos aquí y estar un año por un lo año menos para hacerse pareja de ellos. Ojo, que hay zonas de España que os piden dos años. Creo que en Cataluña, pero en Madrid es un año. Y en otras también es uh -huh. un año. Un año de pareja. O sea, el resumen es Seila, que lo que han vivido en Perú, aunque lo puedan acreditar, no valdría. ¿no? Como es pareja, que no de sabría hecho. decir todo no sabría, lo Bueno, a lo mejor no. Mira, tenemos cosas para investigar. Si sí, una pareja de hecho, por ejemplo, fuera de España, si se podría acreditar aquí en España. Uh -huh. Es buena, mira, ha salido algo que no sabemos, yo no lo sé. A lo, sí. A lo mejor sí. No, hay que investigarlo, amiga, ¿vale? Es buena buena Isabel Pérez, buena pregunta. A lo mejor hay alguna manera que si acreditando esos siete años te sirva ya directamente. Ves al consulado allí que tengas de España y pregúntalo. Que lleváis siete años a ver si eso os puede valer como pareja de hecho. Sí, aquí estamos aprendiendo todo el día ¿sí? uh -huh. que escuchas? si quieres alguna más y sí, si sí, no ya pues si no quieres, sé yo, yo encantado una... vuelve más veces vuelve más veces al canal sí, Que seguir... me ha costado traerte madre mía ya os contaré Prilines. cuando estemos a solas ya os contaré <risa> que no le daba ahora no quería empezar el vídeo dice que no sabía cómo presentarse <risa> que no. dice que digo digo mira es que claro, al final me dieron los dedos le dicho, pero mira ya me botón podría rojo tirar aquí y lo hablando salga, toda ¿no? la noche ¿Claro? no quería empezar Prilines, os lo juro ¿eh? Bueno, pues nos bueno, despedimos. Pues despedimos vienes sí. otra vez y ya vamos sí, claro, ¿vale? encantada. Que muchas gracias, Pilines. Muchas gracias muchas, a ella, especialmente. Igual, que gracias, ha costado Luis. mucho. Me alegro <risas> que hayas venido. Acá estás alegrado de venir. Sí, claro. sí, sí, sí. Y que nada. Que aportar esto, un granito de arena para cada gente uno. Que pero vamos aprendiendo. Si sí. Que muchas gracias por llevar esto al siguiente nivel. En Telegram, reuniros en la ciudad donde hay una ciudad, un pueblo, haya más de un PrisLine, os podéis ya reunir mm. para tomar un café. ¿Vale? muchas gracias muchas a todos. Gracias, Prinla, muchas a gracias, Prilay. Disculpen a todos. Y muchas gracias, gracias chau, chau. a ti, sí, Chao, chao. Hasta mañana con el abogado. Chao, chao, chao.